O sea, hay fake news que tienes muy muy claro que es, es, es mentira sí o sí y otras que bueno pues que debido a lo mejor por el saber popular o porque son cosas que venimos oyendo a lo mejor de nuestras abuelas que tienen algo de verdad pero que el fundamento de esa evidencia científica a lo mejor no está del todo demostrado es un poco difícil por ejemplo con la fake news de, de las vitaminas anti-covid es cierto que el zumo de limón tiene muchísima vitamina C, es cierto que la vitamina C ayuda al normal funcionamiento del sistema inmune, pero eso no indica o no es justificativo de que nos vaya a prevenir coger cualquier tipo de patologías y entre ellas el COVID. Entonces, pues bueno, desmentir ese tipo de noticias que están a caballo entre que tienen algo de verdad, pero no lo suficiente como para hacer una afirmación tan fuerte, son, son las más, las más complicadas.